A partir de aproximarme a la ESI, que está ahí, ahí, ahí nomás de cerquita de la sexología, está próxima, eh, descubrí lo que me faltaba, que era lo humano, lo profundamente humano que tiene trabajar la ESI, y eh, dado que todo lo relativo a la, a la sexualidad nos, nos lleva a lo más profundo del ser es una dimensión inherente al ser humano o sea, lo humano está ahí pude reconciliarme en algún punto de mi, de mi recorrido como docente, como dije entendí la vida desde otro lugar es un camino de ida no se vuelve y por eso yo siempre tengo eh, ese espíritu in, interno de, de querer transmitir esa ese, ese sentimiento porque sé que se pueden transformar vidas con raíz.